Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a qué hora estés escuchando este video eh, Uno de los errores que me marcaron, que nunca me presento Bueno, yo soy Marcelo, me llaman Cheiro. Soy astrólogo desde hace más de 33 años Desde hace más de 30 años, en realidad eh, Y casi 33 eh, y nada, enseño astrología acá eh, de la manera más fácil que puedo enseñarlo eh, este es un curso de astrología si te quedas hasta el final del video, vas a ver eh, una lista de reproducción ahí haces clic y tenés todos los videos este es el 231 son 320 videos, ¿para qué? para que aprendas a interpretar tu carta natal o la carta natal de otras personas y trabajar de esto, como es mi caso, que yo trabajo de esto. Bueno, vamos a la clase entonces, porque estos son videos cortos para que aprendas astrología. Me vuelvo a presentar, mucho gusto, yo soy Marcelo, me llaman Cheiro, soy el astrólogo peronista, sí, peronista. No me equivoqué, hoy vamos a ver el sol en Géminis, la casa 5 en Géminis y el sol dentro de esa casa 5. ¿Qué significa? Sol en casa 5, ya lo sabés. Lo viste en la clase de ayer y de antes de ayer. Narcisista, apasionado, creativo. Casa 5 en Géminis. Habilidoso, dual, alterado. Esto es nuevo. Sol en Géminis. Lo viste en clases anteriores. Simpático, curioso, sociable veleidoso, nervioso, egocéntrico Es posible que si tenés esta configuración astral en tu carta O estás haciendo un estudio de una carta natal con esta configuración Estés ante una persona curiosa, habilidosa y apasionada Pero que deja todo por la mitad Ahora vamos a ver qué es lo que sucede si la combinación que tenemos es sol en Géminis, casa 11 en Géminis y este sol en casa 11. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar por desmenuzar. Sol en casa 11, que ya también lo viste ayer. Amistoso, superficial, vanidoso. Casa 11 en Géminis, esto es nuevo. Intelectuales, dispersos, mentales. Sol en Géminis, lo viste en clases muy, muy, muy anteriores. Simpático, curioso, sociable. Veleidoso, nervioso, egocéntrico. O sea, que si tenés una configuración así en tu carta, o estás ante una persona, estás haciendo un estudio de una carta astral que tiene esta configuración, es posible que estés ante una persona muy simpática, pero dispersa y superficial. Ahora bien, yo te voy a hacer una consulta para que me la dejes acá abajo en comentarios. Quiero que me comentes, ¿sí? ¿Qué pasaría si este sol está en casa 11, la casa 11 está en Géminis? Pero este sol, por ejemplo, está en cáncer. O en lo que estamos estudiando, ese eje 511 de la carta natal, eje 511 este sol está en cáncer y la casa 5 en géminis. ¿Cuál sería la palabra clave? A ver, arriesgate y yo te voy a contestar. Te mando un abrazo enorme y mañana nos volvemos a ver con este eje 5.11 pero en cáncer chao hasta mañana